to the sky Ooh. Muchachos, muchachas, nos encontramos en un nuevo video para mi canal y en esta ocasión andamos en Overwatch competitivo. Vamos a ir rápidamente con el dios Reaper. <ríe> Me da cuenta que decirle Dios es icónico, pues. Anteriormente diciéndole Reaper de mierda, todo, solamente porque el pan estaba re OP. Pero bueno, no, no, no, no. Pero hablando en serio, el Reaper sí está re OP y van a observar por qué. Pero bueno, <coughs> más que nada me gustaría ver acerca de los principales personas que se han metido en temas políticamente incorrectos y polémicos. Entre ellos tenemos a mi pana de los Estados Unidos yoncheto un Donald Trump, quien en sí aparte de que le dio COVID, si mal no me equivoco, ya acaba su mandado presidencial o lo manda a, re a reelecciones por todas las tonteras que cometió, una de dos. La cual para eso se ingenió, evitando que suceda eso, en lo cual metió una norma en donde evita que voten por él y si votan por él, a prisión. No, no, no, no, no, Lisa, no, no. Oh. Pero bueno, y aquí es donde entran personas como Yu, que más que nada ellos son un popular este, youtuber y onlyfanser, jaja. La cosa es de que consiste en que la campaña anti-Trump, que si no votamos por él, simplemente nos pasa pack. ¿Cómo? No sé, pero nos pasarán así de simple. Supuestamente va a ser por la plataforma de Onlyfans, pero bueno, eso es de doble moral más que nada. Y aquí también entra un dilema. Más que nada, por dos. Ya que por un lado podemos evitar presión, prisión y por otro lado podemos conseguir packs gratis. Así que piénsenlo, ya que es tu decisión. <risas> ok, aquí okay, vamos a capturar el punto rápidamente nada más. Más fácil, más fácil. yo estoy en oro creo todavía. No, hablando de eso de, del elo que está sucediendo en Overwatch, está fatal. ¿o? Literal, no puedo subir de rango. Subo, bajo, subo, bajo y es más que nada porque literal las personas que me tocan o bien no quieren colaborar o bien no ayudan. pero Así de siempre. Creo okay, que okay, okay. Bueno, también no me pude encontrar con el team competitivo De los covideros Más que nada porque andan en clases Al igual que yo, son estudiantes Y algunos ya están en vida adulta Ya trabajan, consiguen dinero por su cuenta Y cosas así, Salto y Sarria Y eso, y por esta ocasión no pudieron acompañarme Pero bueno, la próxima tendrá que ser algo que también he estado viendo y es de que ha salido una película casi reciente llamada Archip, Que en sí a mí me gustó demasiado las Se los recomiendo observarla ya que tiene potencial para ser una de las mejores Porque su final es tan abrupto que yo me quedé ¡Oh! atónico Es de doble pensamiento o más que nada pensamiento tiene doble final Ya que se puede comprender de dos maneras salte, salte, salte, salte, que la mato, la mato No, no, no, no, ok Tengo ulti ya casi, lo voy a lanzar allá arriba Salte, salte, salte, panoide Ah, ya, sí, tengo que mandar saludos a mi panel, Anthony Raúl, así que saludos para tío. Gracias por suscribirte. Ok, ya tengo el ulti, lo voy a lanzar. Ya, ya, ya, allá atrás como hombre que soy, <ríe> como hombre que soy, lo voy a caer. Ok, ok, ok, salte, salte. Ya, ya, ya, con todo, con todo, con todo. Ok. Salta, salta. 3, 2, 1. No, Macri de miércoles, no mentira. No, Macri, porque qué es así? Oh. Acá rato me feria ese bueno. He visto también acerca de un parche que iban a implementar en, recientemente acerca de Soldier Lo cual está cool porque Soldier no es tan bueno solamente con su ulti, Y supongo que los jugadores de consola no les va a afectar porque literal la dispersión para ellos no afecta amigo Ok, ok, ok fue mete su, su sticker ahí, ok Ok, también me gustaría hablar acerca de Lelo de Overwatch que está muy fatal que en sí ya lo mencioné hace unos momentos, pero voy a explicar más o menos cómo funciona. Y también dar una pequeña disculpas por mi, vi mi video anterior que en sí hablaba acerca de cómo subir de elo. Lo cual fue más que que no sé qué cosa. Pues bueno, les voy a explicar así de siempre, ¿ya? Uh, <coughs> Al principio de cada temporada nos dan alrededor de 10 partidas en donde debemos ganar o perder. <ríe> y bueno, en donde debemos ganar más que nada. Ya, para que nos posicionen con personas prósperas. ¿Qué tal me toca con mi panel Toniki? La cosa, no, no, no, no, no, re hombre oh. Ah, la mierda, los tres me han caído Ok, como les decía, eh, consiste simplemente en, en que nosotros debemos jugar 10 partidas Las cuales debemos ganar, según nuestro nivel de habilidad nos van a clasificar Están en bronce, plata platino diamante, oro Y luego de eso creo que sigue top 500, top 300 y top 1 Top 1, muy difícil de llegar la verdad, pero bueno Así de siempre funciona, la cosa es de que si por ejemplo gano 5 partidas y pierdo 5 nos, nos meten por lo menos en oro, si yo supongo yo Luego de eso según nuestra habilidad vamos a ir subiendo o no, o bajando okay, ok, así de siempre, en mi caso yo voy con 1900 puntos y no puedo subir Estoy que subo, bajo, subo, bajo, así nomás estoy quedando Salte y un carretodo que atacas He visto también de que la Zari está muy OP, la verdad Y me gustaría aprender a usarla ya que literal es muy buena Inclusive su última que nada me gusta Ok, me baja el pobre Junkrat Sate, Junkrat, ¿qué atacas? ¿qué atacas? Vamos a atacar con todo, salte, salte, salte salt, Panoide Ok, tepamos, nos tepeamos atrás <ríe> más hombre pe. Ok, debí aprovechar, claro ese ulti que la Pum, pum, pum, pum, uno, dos, no <ríe> Macri de miércoles, ¿eh? ya llegas a pincho No me entero Este, me he dado cuenta también acerca de un nuevo personaje Que está re también, que es Diva Es muy buena, Y la verdad Aunque la hayan nerfeado mucho Sigue siendo igual de buena que siempre Ok, vamos a aguantar en el punto ya que literal ya hemos ganado Y en cierto caso no he subido todo ya que <coughs> en tu caso de defensa hemos perdido Pero bueno, ya está, ya está ganado, está ganado, GG, oh. rey GG Ok, ya que es, bueno, si llegaste a este punto es porque literal te gusta mi contenido Así que te invito a ti como observador a suscribirte para que no te pierdas de mi contenido Y de esa manera puedas apoyar a este mono a seguir comiendo bananas Ahí está, esa <risas> se excusa Ok, ok, tengo el lagazo, me pegó No, no, no Ok, ¿comentar? A mi parecer, Reaper está muy OP Sigue siendo OP A pesar de que lo hayan nerfiado como cancha Pero sigue siendo muy bueno Ok, ok, ok, le atacamos a la pobre Ok, lanza ulti ¿Qué pasa? Tu ulti no me afecta No, no, no, Saria no fastidia eso Ok, creo que la fregué de irme sí debe irme No, ayuda No La fregué Es ah, Y bueno, vamos a ver si me, me hago jugada de la partida Si no me hago P, sacaré una jugada de la partida Que por ahí tengo guardado un as bajo la manga Ok, vamos a ir con todo Algo que también me gustaría comentarles es acerca de un nuevo integrante llamado Mantecax Es mexicano y está es muy bueno la verdad Y también de Galaxy Cook, que es de Texas si mal no me equivoco Es muy buen jugador, literal, ya lo van a ver en acción Oh, me vengo <risa> No mentira Ok, ok, corremos, corremos, corremos Les voy a intentar lanzar ulti para ganar la partida, ya que no quiero perder Porque son muy buenos, en especial Macrio. Ok, modo hombre, chicos. Pum. <risa> ahí está, ahí está. Bueno, por lo menos el maquin no me fregó Salto el porco, porco. O oh, hay otro Reaper. Ya está ganado. GG. Oh. GG. Casi me hacen usar las manos. Casi me hacen prender la computadora. Casi me hacen prender la pantalla. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Yo me piro vampiro y cuídense, pues. Feliz Navidad. Ah, no, pero Halloween. <risa> Chao. I'm gonna